Otra de las ventajas muy buenas que tiene Adobe Illustrator es la reutilización de símbolos dinámicos, que es el tema de esta lección. Soy Henry Pineda y bienvenidos. Cualquier objeto que hayas dibujado dentro de Illustrator lo vas a seleccionar y lo vas a colocar dentro del panel de símbolos. Si no encuentras el panel de símbolos, te vas al menú ventana y vas a ubicar símbolos. Con el panel abierto vas a hacer esto, clic y arrastrar para incorporarlo. Te vas a dar cuenta que va a salir ese círculo con ese más, significa que ya está añadido en la ventana flotante que se nos ha desplegado vamos a dejar símbolo dinámico esto es a partir de la versión 2015 ahora desde la ventanita de símbolos voy a arrastrar unas dos copias y lo voy a dejar por ahí cuál es la ventaja de este símbolo dinámico que tranquilamente puedes trabajar con la herramienta de selección directa seleccionar cualquier objeto y en el panel de muestras colocar cualquier otro color que te guste simplemente esto es algo genial y brutal que tiene este ilustrador. Tus proyectos gráficos volarán de ahora en adelante, suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.